Ah, ¿quién es una bonita rana? ni se te ocurra, ¿eh? ¿Quién es? ¡Que no me toques! Caple. ¡Quítate! ¿Quién es la rana más bonita? Ocurra? ¡Ah! Te estoy observando, ¿eh? ¿Quién es el más bonito? ¿Ah? ¡Ya dejamos! ¡Ah! ¡Bu! ¡Ja, <risa> Let me go, let me go, let me go, go.